y aunque en la actualidad la mayoría de los hombres gustan de estilos sencillos, existe una serie de diseños de distintas marcas que tienen una amplia gama de colores que los hacen únicos y originales. Te vamos a decir cuáles son. El Puma Future Rider Play-On De un estilo clásico que jamás pasa de moda los tenis Puma Future Rider Play-On son vibrantes, llamativos, coloridos para una personalidad pintoresca. Los Pumas LQD CELL Optic Shield Este estilo moderno es sin duda muy original y único Destaca su suela de goma que lo hace muy cómodo e ideal para caminatas El Puma Tennis RS-X3 Puzzle Este modelo de Puma es el más popular de este peculiar estilo desde que salió al mercado es un modelo unisex con diseño con paneles de malla, puntera redonda, cierre con cordón y suela de goma. El Nike Air Max 90QS Biotech. Sin duda un modelo clásico de Nike Air Max. Ya conocíamos sus modelos tradicionales, pero este modelo colorido no lo hace menos original. El tenis Air Max 1-97BF Diagonal de Nike por Sean Wotherspoon. Estos tenis de estilo peculiar fueron de los modelos que más revuelo causó desde que salió al mercado. Aunque cuenta con diversos colores que lo hacen llamativos, su diseño es más austero y su elevado precio los hacen unos tenis únicos que muy pocos podrían presumir. El Nike Air Jordan Why Not Zero. Si el nombre te parece extraño, el modelo lo es aún más. Su diversidad de colores, que van desde camuflaje hasta colores chillantes, lo hacen sin duda un diseño muy distinto del tradicional Jordan que conocemos. ASICS Hablando de los tenis Asics no podemos elegir un modelo en específico, ya que en su mayoría son conocidos por sus diseños coloridos que los hacen muy distintos a otras marcas del mercado. ASICS cuenta con amplios diseños para escoger y sus precios varían según el modelo.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 Tomen lo pronto.